Lo hice por amor. 3 de febrero de 2017. Pronto será el día que me declararé a Rosita. Creo que le gusto. Y quiero que sea mi novia. Y el resto del día fue horrible. Mi padrastro le pegó a mi mamá. Y también a mi hija le cuatro materias. Cada día doy más asco, pero mientras ella esté en mi vida seguiré esforzándome por su amor. 5 de febrero de 2017, solo me levanto a ir a la escuela por tener que ver a Rosita pero, trato de ser mejor persona con todos, aunque sea el mismo chico solitario de siempre. Aunque ella ya no me habla, no sé por qué no me habla, pero solo con verla es más que suficiente. 8 de febrero de 2017, faltan seis días para ese momento. No puedo dejar de pensar en qué dirá, siento demasiado amor por ella. No puedo evitar pensar en ella. Pero al momento de ver qué dirá solo Dios lo sabrá. 13 de febrero de 2017. Ya solo diré que estoy demasiado ilusionado por esperar a ver qué dirá. Le compré flores y chocolates. Pero la verdad tengo miedo al rechazo. Le pido de favor a Dios que no me rechacé. Hola, oh, Rosita. Dije. ¿Cómo estás? Me respondió. Bien. Oye, ¿te puedo decir algo? Sí, dime. Lo que te quería decir es que desde que te conocí sentí algo por ti. Y te quería preguntar si... ¿Quieres ser mi novia? ¿Estás de broma? Nunca andaría con alguien como tú. Alguien tan feo y solitario, flojo, burro y estúpido. Solo diré, no. Cuando sale el estúpido de Diego. ¿Qué pasa amor? ¿Acaso te está molestando este? No amor, no te preocupes. Diego me quita las flores y los chocolates. Tirándome al suelo. Ten amor. Con todo mi esfuerzo para ti. Dijo Diego. Yéndose besando. Cuando se fueron me quedé llorando. Yéndome a mi casa. Cuando antes de salir el prefecto me dijo. Oye, ¿qué haces fuera de tu clase? Me agarro del brazo llevándome al salón, pero empecé a forcejear cuando vi una regla en un locker. Cuando la vi decidí pegarle con ella, pero al momento de pegarle sentí un impulso por volver a pegarle. Le di una y otra vez el suplicando de que parara. Pero no lo hice, lo terminé asesinando. Cuando termine decidí correr fui a mi casa y agarré el cinturón de mi papá y lo empecé a agarrar a golpes con él. Hasta matarlo mi mamá huyó. Pero ellos se lo merecían Rosita y Diego ustedes siguen. Pareja han pasado más de cinco años desde que desapareció. Vaya no puedo creer que ella lo rechazara era un buen hombre. Lástima que terminará así. Solo este diario quedó de él. Todavía no creo pero bueno que se espera. Si pobre Ellen.